Hola amiga, amiga. Hoy te voy a plantear una dinámica nivel medio, nivel avanzado. Pero no has de preocuparte demasiado en qué nivel es. Simplemente quiero darle mayor importancia hasta dónde puedes llegar con ella, que esa es la gran diferencia. Y simplemente a través de la práctica. Esa es la diferencia. Ese es el gran secreto a voces que todos conocemos. Esa es la solución, entre comillas, a erradicar esas emociones que a veces no te gustan. Te hacen sentirte mal, te hacen sentirte incluso desplazado porque te eclipsan, te bloquean, te anulan. Y créeme, yo que he estado 11 años muerto emocional, sé lo que te estoy diciendo. Entonces, en mi experiencia de hace muchísimos años... Lo que me ha ayudado o la herramienta que me ha ayudado a continuar, a ser más resiliente, a ser más feliz, es sin duda la que te voy a hablar hoy. Ya te la he mencionado de otras formas y de otras maneras en otros momentos. Ya la habrás oído probablemente. No es nada nuevo. No se trata de inventar la rueda. No se trata de que creas a pies juntillas lo que te estoy diciendo. Se trata de que lo experiencies. ...se trata de que lo transites... ...se trata de que lo pruebes... ...simplemente... ...es una dinámica dividida en tres partes... ...de menos a más... ...y es una dinámica que te va a dar... ...como mínimo... ...libertad... ...algo que hoy en día es tan escaso, ¿verdad? Ya, ya lo sé... ...te la regalo con todo mi corazón... Y con toda mi esperanza y mi fe en que realmente te ayude. Tanto como me ha ayudado a mí. Pues venga, nos vemos dentro. Hasta ahora. Bueno, pues hoy, hoy vamos a ver un nivel medio avanzado. Pero no te asustes. Todos los niveles de todas las dinámicas que ya has podido disfrutar tienen un nivel básico, medio... Y por sí mismas se convierten en avanzado tanto en cuanto practiques con ellas. En este caso te muestro directamente en nivel medio y avanzado porque ya entiendo que has practicado, ya entiendo que ya te has trabajado bastante. Si no es así, puedes coger esta dinámica y empezarla a trabajar de vez en cuando dentro de tus meditaciones, dentro de tus mini aislamientos temporales para fabricar, para crear para co-crear una realidad. Y esta realidad es precisamente la que te va a cambiar completamente la óptica de tu vida, aplacando estrés, ansiedad, cualquier malestar que tengas habitualmente. Date cuenta que, como bien sabes, la vida no es unilateral, pero sí es cierto que de una pequeña forma mágica pueden hacer de ti el cómo influir en ti y en tu entorno. En cómo lograr esos cambios que deseas desde un punto de vista casi etéreo. Sabiendo que en todo momento eres tú quien tiene el control y que tú provocas además esas situaciones para llegar a esas soluciones. Como decía Napoleón, yo provoco la realidad que quiero en cada momento y en cada batalla. Y ahora, aunque suene un poco duro la palabra batalla, sé que cuando tienes ansiedad Sé que cuando estás estresado o estresada, tu vida es una batalla. La buena noticia es que no tiene por qué seguir siendo así. Y partimos, como casi siempre, de una herramienta probada. No hay una estadística específica con ella, es verdad. Pero sí está muy probado que desde hace muchos años es una herramienta que funciona perfectamente a su manera. Aún así, funciona. La utilizan los psicólogos, la utilizan los psiquiatras, la utilizamos los coach, los terapeutas. Todos partimos en un momento determinado de esta herramienta. Es más, tú, sin que yo ya te la haya dicho, la has utilizado miles y miles de veces. Te voy a poner un ejemplo. Cuando es tu cumpleaños, sabes que falta un día o dos días para tu cumpleaños, a que te pones a imaginar, a ensoñociar, a incluso... Casi lagrimear de alegría. De saber que ese regalo que tanto deseas no sabes por dónde pero te va a llegar. No sabes si va a ser por tu padre, por tu madre, por tu pareja, por un amigo o una amiga. Incluso no has jugado nunca al amigo invisible, al regalo invisible. Pues parte de esa magia que aparentemente que no tiene más sentido que el de juego. Parte de esa magia es precisamente esa realidad que se va tejiendo segundo a segundo. De dos formas. Una en la cual no puedes operar porque no está inherente a ti. Y otra en la que intrínsecamente siempre has operado. Que es la magia de soñar despierto. Y quédate con esta frase de soñar despierto porque es la clave de esta dinámica avanzada. ¿Cuántas veces no has imaginado historias o incluso tu pequeña propia mini película de ese final feliz tan maravilloso que tanto deseas? Y a veces, las más, ha existido precisamente ese final. ¿Y sabes por qué? Pues por dos razones muy importantes. La primera, porque tienes esa capacidad de imaginar, de crear en tu mente. Y la segunda, la más importante, que va con la primera, es que pusiste el corazón en eso. Con toda tu ilusión, sí, ilusión, creaste ese momento antes de que llegara. Y curiosamente, llegó... Incluso a veces no te has dado cuenta de que algo pasa en tu vida que no es exactamente como quieres. Y sin embargo, sí. Es un... es un... no sé lo que ha pasado, pero esto que en el fondo yo quería está sucediendo. O incluso cuando quieres varias posibilidades de algo y la que más amas, la que más deseas, incluso con temor, con dolor casi físico, que apenas la mencionas, ¡Bam! ¿Es la que llega? ¿Es la que aparece? ¿Es la que se materializa en tu vida? Pues hoy precisamente va de provocar eso para que se haga realidad. Como bien sabes, la visualización creativa es una herramienta potentísima que gracias a ella comenzó a existir lo que llamamos esperanza, lo que llamamos fe Mira, cuando tú tomas una decisión, el 90% de las veces crees que es racional y crees incluso que tú tienes el control y que tú has tomado esa decisión. Pues déjame decirte que no es así. ¿Te ha pasado alguna vez que estás convencido convencida de tomar una decisión X frente a un dilema Y y cuando llega el momento... ¡Wow! ¿Tomas la decisión contraria? Pero, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Y no sabes lo que ha sucedido ni cómo, pero tú querías blanco y al final tomaste negro. Es como para volverse loco, ¿verdad? Pero es cierto. Eso es porque tu subconsciente ha tomado la decisión por ti. Y ese subconsciente, precisamente, se basa en creencias limitantes y no limitantes que has tenido de todos los condicionamientos en tu vida desde que tenías de 3 a 7 años. Incluso de cosas que tú ya ni te acordabas y sin embargo, ¡Ah, Dios mío! Pero si yo quería hacer esto, ¿por qué al final, eh, ¿por qué al final hice el otro? Pues esta es la herramienta esencial para que provoques el que a través de la práctica te conviertas en una experta un experto, de tomar esas decisiones que siempre has querido tomar de la forma exacta en la que realmente quieres tomarlas. Vamos allá. Esta es una dinámica dividida en tres partes en la que la última tú vas a saber cuál es la solución, porque tú misma te la vas a dar. Comprendo que puedas tener cierto miedo a esa incertidumbre de lo que vaya a pasar, lo sé. Pero lo bueno de esta dinámica, como de todas las que te propongo, es que tanto el comienzo, como el proceso, como la solución a la que llegas, es absolutamente privado. Entonces, estate tranquilo, porque solo tú sabrás la verdad. Se trata, como siempre, como te digo, estar en un sitio, en un lugar, en el cual estés realmente a gusto, de forma privada, y que tú puedas reír, llorar, saltar, dormir o gritar. Ten cerca de ti un cuaderno. Ten cerca de ti un poco de agua para hidratarte y en este caso en concreto tiene una peculiaridad, un matiz espiritual. Porque te recuerdo que las emociones y la espiritualidad muchas veces van de la mano. Incluso aunque tú no lo supieras, incluso aunque nunca nadie te lo haya dicho, gran parte de tus procesos vienen de tu autoconocimiento, de tu autodescubrimiento y de tu gestión y de tu gestión de las emociones. Ahora vamos a jugar a esta dinámica, a este juego, entre comillas, que realmente te va a dislumbrar muchas, muchas respuestas. Incluso el propio proceso ya es una respuesta. Bien, cuando estés entonces en este lugar en el cual puedas tener máxima privacidad, puedes estar con ropa cómoda, descalzo o no, pero el caso es que estés absolutamente en un momento íntimo, en el cual te puedes colocar sentado o echado, en una cama, en un sofá, en un sillón, en un butacón... En definitiva, a un lugar en el que tengas la espalda recta... Y puedas relajarte lo máximo, lo máximo posible. En primer lugar, respira, inspirando por la nariz... Llenando el abdomen y exhalando por la boca... Buscando la máxima relajación en todo tu cuerpo... Desde la cabeza hasta los pies. Ve testeando paulatinamente tu nivel de relajación, a la par que eres plenamente consciente de tu respiración. Siéntete realmente a gusto. Siéntete realmente relajado. Si hay algún músculo que todavía sintieras un poco tirante, tensalo un poquito más de forma consciente. Y suelta también de forma consciente. Seguidamente, piensa en un objeto real. Con los ojos cerrados. Piensa en un objeto real, cotidiano, común. Puede ser un jarrón. Puede ser un cubilete de bolígrafos. Puede ser... Un cuadro, puede ser una lámpara, y fíjate muy bien en estos puntos. ¿Qué forma tiene? ¿Qué colores tiene? ¿Qué peso tiene? E incluso, ¿a qué huele este objeto? Sigue respirando. ...a la par que lo estás visualizando con tus ojos cerrados. Y ve de menos a más en cuanto a tu focalización. Es decir, toda tu atención tiene que estar plenamente puesta en este objeto. Para que con tus ojos cerrados recrees de nuevo a este objeto en tu mente... No le des importancia al hecho en sí. Simplemente transítalo. Cuando ya sepas que lo has logrado, da un pequeño paso más. Y mira a ver si este objeto se mueve o no. Cuando ya lo tengas, simplemente echa marcha atrás como si fuera de una cámara de vídeo, hasta el principio, y dale al play. Y con tus ojos cerrados visualiza tu autocreación de ese momento. ¿Qué objeto es? ¿Qué forma tiene? ¿Qué color tiene? ¿Qué peso tiene? Y si tiene algún olor. Bien, cuando lo tengas, simplemente, como una cinta de vídeo, como te he dicho antes, te vuelves a dar al principio y hasta el final. Ves todo el proceso que acabas de crear en tu mente de este objeto común, de este objeto real y cotidiano. Y apartas... Como si en una pantalla de ordenador se tratase, apartas tu creación y la minimizas. Y la dejas ahí. Respiras tres veces seguidas para relajar aún más tu mente y tu cuerpo. Testeando rápidamente, esta vez desde los pies a la cabeza, que todo tu cuerpo está realmente relajado. Tus pies tus gemelos, tus pantorrillas, tus glúteos, tu cadera, tu abdomen, tu sexo, tu pecho, tus costillas. Todos tus órganos vitales internos también están relajados, como si estuvieras durmiendo. Sin embargo, sabes que en el fondo están trabajando para ti continuamente y de forma mágicamente, divinamente perfecta. Tus hombros, tus brazos, tus muñecas, tus manos, todo tu cuerpo sigue relajado. Y solo te concentras en tu respiración. Nada más. Pasamos al segundo punto de esta dinámica. Y en este caso vas a buscar en tu mente un objeto fantástico. Un objeto irreal. Un objeto que hayas podido ver alguna vez, por ejemplo en algún videojuego, en alguna película. Pero que sepas absolutamente que es ficticio. Puede ser un superhéroe, puede ser ese último videojuego que jugaste o que jugó tu hija o tu hijo, de batallas históricas medievales. Puede ser lo que tú quieras. Lo importante es que con tus ojos cerrados continúes y crees ese objeto de fantasía. Si te aparece algo que no es un objeto, no pasa nada. Perfecto. Le damos cabida. Y volvemos a hacer lo mismo que al principio. ¿Qué forma tiene? ¿Qué color tiene? ¿Qué peso tiene? E incluso, ¿qué olor tiene? Y en este caso le vas a sumar un condimento llamado intuición. De forma muy aguda, de forma muy focalizada. Deja que ese objeto tome vida a su forma, a su manera. Deja que se siga creando con vida, con movimiento sobre tu mente. Y observarás que probablemente, al igual que el otro objeto, el real, está a menos de un metro de ti. Déjale que viva por sí mismo durante unos instantes. Disfruta el momento de lo que va sucediendo. ¿Qué hace ese objeto o no objeto? ¿O ese animal? ¿O ese superhéroe del videojuego? ¿O ese niño pequeño o niña pequeña? ¿O ese animal doméstico que tanto quieres? ¿O aquel amigo que tuviste hace 40 años por el que sientes cierta ternura? ¿Quién sabe lo que puede aparecer? Pero lo importante es que sepas que partiste de algo irreal, de un objeto de fantasía. ¿Sí? Déjalo vivir tranquilamente en ti, no pasa nada si al final desemboca en algo real como estamos viendo. No pasa nada, déjate fluir con ello. Y ahora vamos a dar un pasito más, que es el punto número 3. O la fase número 3 de esta dinámica. Y es, ¿qué sonidos pueden haber en este contexto que se está creando, con esto que se está creando, en este mismo momento? Y dale vida en tu mente. Deja que fluya en tu mente. Y seguidamente, solo hazte una pregunta. Solo hazte una pregunta. ¿Qué solución, qué final quiero para esto que se está gestando en mi mente? Para esta historia que estoy creando y participando en ella. No busques tú la solución. Deja que vaya viniendo sola la solución. De repente pueden aparecer personajes nuevos. ¿Por qué no? Pueden aparecer reales y e reales, pueden mezclarse. En tu mente se está cociendo la realidad que vas creando. Entonces, en un golpe de atrevimiento, abre los ojos y continúa con esta magia que se está creando. Y ahora quiero que pongas especial interés en con los ojos abiertos que es tu solución particular, donde aparece en tu mente, a menos de un metro delante de ti, toda esta historia. Y Yo simplemente te voy a dar tres pistas. Si esta película o mini película que se aparece y se gesta delante de ti está justo enfrente de ti, es que esta solución la tienes en el presente. Si está presente, esta imagen de esta mini historia gestándose a menos de un metro de ti en el lado izquierdo es que la solución o la tuviste del pasado y no la viste, o esta solución se dio en el pasado, o esta solución no se cerró del pasado. Si la imagen, si el vídeo, si lo que estás creando delante de ti a menos de un metro está a la derecha, es que... Es en el futuro cuando se va a dar esta solución. Y aquí viene un pequeño detalle. Cuanto más a la derecha esté, más tiempo tardará en llegar a ese futuro. No te puedo decir naturalmente que si lo tienes a 30 grados a la derecha son 3 días o 3 semanas o 3 meses. Y si lo tienes casi a 90 grados es dentro mmm, de 5 años o de 10 años. No, no te puedo decir eso. Eso lo sabes tú. Con lo cual ya tienes la gran pista de saber si tu solución está del pasado o estuvo, está en el presente o estará en el futuro. Y también, curiosamente, con la práctica llegarás a saber exacto, exacto qué va a pasar porque tú, como Napoleón, lo estás provocando. ¿Sí? Evidentemente, con la práctica, como todo en esta vida, es cuando llegarás a ese nivel experto en co-crear tu realidad. Lo importante es que, como siempre te digo, uno, no pares de hacerte preguntas y dos, según. Vas creando el proceso, según vas haciendo la visualización, te darás cuenta de algo importante, y es, ¿dónde está mi ansiedad? ¿Dónde está mi estrés? Ya no existe, ¿verdad? No está. Y te voy a poner un ejemplo, cuando tú vas a ver una película, ¿qué sucede con el tiempo en tu mente? ¿Qué sucede con el tiempo en tu realidad, fuera del cine, en tu mente, y dentro del cine, cuando estás en la película? ...a que no sientes en ningún momento ni ansiedad ni estrés... ...porque estás imbuido imbuida en una realidad que estás viviendo... ...segundo a segundo, fotograma a fotograma... ...y esa, y esa es la herramienta, ese es el principio de toda esta dinámica... ...que te imbuyas en una realidad continua que tú estás creando. Por tanto, no hay cabida para otros sentimientos o emociones más que las que estás viviendo, y ese es el gran secreto de la visualización. Por otro lado, además, estás manejando unos parámetros entre consciente y subconsciente, que hacen que tu glándula pineal trabaje, que tu tercer ojo trabaje, con lo cual te estás dando otra oportunidad de conexión entre la realidad y la irrealidad abriendo una puerta a una posibilidad real que tú mismo, tú misma estás creando, en ese futuro, en ese presente, en esa solución tan privada y personal que necesitas. Espero que practiques y practiques y practiques y te sorprendas de lo que tú mismo eres capaz de crear y de lo que tú mismo eres capaz de llegar. Espero haberte ayudado como me ha ayudado hace muchos años a mí. Un abrazo y hasta la siguiente.